Estás en la tarde de la radio, estoy con vos y para vos hasta las 4 de la tarde. Solita no estoy, porque vamos a hablar de cultura y vamos a hablar de arte. Y lo más lindo de todo esto, vamos a hablar de feminismo. Eso es lo que va a traer hoy María Ángela Ojeda acá en la tarde del magazine. Pero aparte de traer cine de feminista y, y también nos trae a Frankenstein. No tengo miedo, quiero decírselos, no tengo miedo que lo traiga, que se atreva a traerlo, porque yo quiero saber mucho más de esa cara rara, de, de ese experimento de laboratorio que ahora que andamos con tanta pandemia, a ver qué nos trae María Ángel Ojeda acá en Invasión Local. Hola Mari, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Cari, ¿todo bien? ¿Todo... Ahí, ahora escucho? te escucho, sí, sí. Bien, sí. Buenas tardes, estoy muy bien, gracias por recibirme los jueves, siempre acá compartiendo esto tan lindo con vos y con, con el resto de la comunidad. Eh, está bueno, linda, qué no bueno que no tengas... No ¿eh? ¿Te gustan? Totalmente. ¿Te gustando? Totalmente, me está gustando y bueno. Y yo noto que, que también a la gente le va gustando, porque es, es ver, quizás, lo mismo que, bueno, ahora vamos a, a ver tu desarrollo, ¿no? Pero ver este Frankenstein, algún clásico del cine, ¿no? Uh -huh. eh, en la época actual, traerlo acá este, está buenísimo, porque vamos a encontrar diferentes miradas. Sí, totalmente. Particularmente pensé en, Fra en Frankenstein tratando de traer un poco de literatura uh -huh. eh, y me acordé, yo vi a Frankenstein muy chiquita, a mí me dejaban mirar Space, mis papás, <ríe> y yo <ríe> me pasaba buscando películas en Space y vi Frankenstein ahí y lejos de, de, de, de quedarme una sensación de miedo, que ahora uno tiene tanto prejuicio con el terror y demás para compartirle a los niños, yo me quedé con un aprendizaje hermoso de esa película y una emoción por la vida muy grande. Creo que de ahí eh, empecé a valorar un montón de cosas, me parece una película fabulosa que tiene un contenido social increíble, más allá de ser totalmente... Primero que es... voy a empezar por partes. Frankenstein se gestó en 1816, su autora es Mary Shelley, por eso una esto mujer, de mencionar. Una claro. Una mujer y además de ser una mujer, fue una mujer que participó no solo de una manera muy importante en la literatura, sino también en política, ella era liberal, eh, hija de un anarquista, un pensador, escritor, anarquista, hija de una mujer feminista, pionera del feminismo, que si bien murió eh, días después de haberla dado a luz, estoy segura que le dejó a su hija mucha información dentro de sí. Qué historia, ¿eh? Qué historia la que contaste. Sí. Realmente no la conocía, digo, qué, qué fuerte es la historia. Es una historia hermosa, ella es realmente admirable. Frankenstein, eh, esto también me pareció interesante, nace en un confinamiento. En Indonesia había explotado un volcán uh -huh. y se esparcieron las cenizas de ese volcán por todo el continente occidental. Eh, había cenizas de azufre, entonces la gente estaba recluida por este azufre y unos intelectuales eh, se recluyeron en una casa de Lord Byron, un inglés, entre donde estaba Mary Shelley con su marido que era Percy Shelley, un poeta reconocido de la época, y este señor inglés les propone un juego, donde ellos tenían charlas por las noches que duraban hasta altas horas, y les propone un juego literario que era, en ese momento de la historia, los científicos habían empezado a experimentar eh, las pulsaciones nerviosas de los cuerpos muertos de animales, y hubo quienes, como no recuerdo bien el nombre, lo tengo escrito, hubo un científico, André Krauss, que había empezado a investigar la electrocristalización en cuerpos humanos muertos. Así... En sus sueños nocturnos y demás, Mary Shelley vio a Frankenstein y su historia. La escribió, primero fue un cuento muy corto, y en 1931 ella profundiza esta historia hasta que la convierte en novela. Y lo que fue un cuento en 1816 se convirtió en el cuarto capítulo de su novela, Frankenstein. Eh, bueno, realmente es un mundo maravilloso. Tuvimos el agrado hoy de en Radio Mix, en el Facebook, de recibir comentarios de una persona muy importante de nuestra cultura literaria en Pinamar, la señora Cristina Daniele, que cuando vio la publicación de Frankenstein nos compartió su trabajo, ella tiene un blog, entonces nos comentó que ella es, eh, adora el trabajo de Mary Shelley, y nos compartió su blog en donde ella hizo un trabajo de investigación sobre esta escritora, Así que ahí está en Mix el blog para que todos se entren a profundizar esta información que es hermosa. También qué lindo, les Qué lindo y agradecemos, ¿no? Sí. A esta artista nuestra, ¿no? De, que realmente sí. haya mirado tu trabajo y que haya hecho ese comentario tan hermoso. Sí, es muy agradecida. Fue inspiradora. Además profundicé más en lo que yo traía para ustedes. Pude profundizar sí. más información. Eh, también compartimos ahí en el Facebook de Radio Mix un dibujito animado de Frankenstein, por si los papás no quieren mostrarle a sus hijos a Boris Karloff de Bela Lugosi, <risa> <risa> que, que vean la historia a través de un dibujo animado eh, para compartir esta historia que ha marcado nuestra, nuestra crianza ¿no? y nuestro nuestro trayecto literario. Este texto de Mary Shelley está considerado como el primer texto de ficción de la historia. Imagínate qué importante. Total. Eh, lo llamativo es esto, ¿no? Que una mujer, y en esa época, porque estamos hablando... Eh, repetime la fecha en que salió... 1816. 1815. 1816, una mujer y ciencia ficción. Encima, ¿no? Muy jugada. Acá quiero resaltar... Eh, además de hablar de una mujer fuerte y con convicciones y con talento eh, la importancia de cuando hay hombres que saben acompañar el crecimiento de una mujer porque quien le dijo a ella tenés que realmente realizarte y yo te acompaño fue su marido que también era poeta y él la acompañó y me parece muy, muy importante eh, que ella haya tenido el apoyo de un hombre en, en su camino, ¿no? Claro, en ese momento de la historia. En esa época. nosotras, época. claro. E, nosotras ahora ya estamos más liberadas, pese a que todavía hay que remarla en dulce de leche, como digo, y mm. más con el arte. Pero bueno, valioso. En 1800 eh, una mujer, ciencia ficción, y un hombre, ¿no? Con esta apertura, como vos mencionás, eh, también venía del arte, ¿no? Pero eh, esta apertura de él en esa época hacia su mujer, lo que le habrá amado, no sé, se me vino a ser. Los la dos, imagen, ¿no? eh, ellos se amaban mucho, yo soy muy, muy, muy eh, romántica. Ellos se amaban mucho y se potenciaban al punto que cuando cuentan, no sé si esto es oficial, pero yo voy a traer este comentario que a mí me gustó que cuando él muere le aconsejan a ella que se vuelva a casar, porque ella era joven y tenía un hijo, ellos tuvieron varios hijos, pero solo sobrevivió el último. Eh, ella dijo que no, porque ella había estado casada con un genio, claro. y ella para volverse a casar tenía que volver a encontrar un genio. Así que imagínate si se tenían amor y respeto y admiración, y eso me parece muy hermoso. No, tal cual. Igual también tiene que ver, creo, con la época, ¿no? Eh, en esa época quedabas viuda y quedabas viuda. Es como que era raro que se vuelvan a casar. Eh, no, me parece que, que, no, que no era así, sino que las volvían a ubicar, o sea, sobre todo si ya eran personas de la élite o demás, era mejor visto que tuvieran un segundo marido que las protegiera ah, y que continuara con su... Eh, y no que quedaran viudas, lo mismo los hombres. Pero es para este dato, es para revisar y, y traerlo más seriamente. Y, me encantó, y... me encantó para, para escribirlo también en la página de, de Mix. No en el Perfecto. Facebook, sino en la página, porque me parece una historia bellísima la que trajiste, muy interesante. Pues esto, ¿no? Veíamos a Frank, ¿qué hay detrás de Frankenstein ¿eh? ¿No? y, y ese detrás lo traes vos, acá en Invasión Local, y me parece muy importante. Quiero compartir una anécdota además. Eh, hace tres años viajé a Ecuador con mi marido, con Rodi, y en un pueblo que estuvimos nos tocó la habitación que nosotros rentábamos quedaba detrás de un cementerio. Wow. Y yo detrás de ese cementerio releí Frankenstein a los 35 años y fue una experiencia maravillosa tener el cementerio ahí y, y releer esta historia increíble de esta mujer increíble. Bueno, qué volver a leerlo. Muy bueno, muy, muy, muy propicio, muy propicio. Y Después voy a traer otro autor que leí también en, en el cementerio que, que nos va a gustar también. Bueno, María Ángeles... Eh... Esto lo que hablamos del feminismo, ¿no? Del de cine y la literatura feminista. Uh -huh. eh, recién hiciste una mención muy importante, esto del acompañar de, de un hombre, ¿no? A dejar que una mujer se realice. ¿En la actualidad, las mujeres les cuesta abrir esta puerta en el cine y en la literatura? Sí. Eh, pienso que sí, todavía necesitas que. No necesitamos en realidad, ellos tienen que dejar que se vea el talento real que hay en las mujeres es como, igual eso no solo pasa entre el hombre y la mujer sino que pasa en todos los ambientes de nuestra sociedad desde el punto más ínfimo hasta el más alto nivel hay mucho miedo al reconocimiento del talento genuino eh, hasta que ese talento no se devela por naturaleza y por arte de la vida es muy difícil que, que el entorno y que muy difícil, muy difícil abrir caminos y puertas, y eh, creo que no es un cambio solo eh, de género, de, de mentalidad de género, no de hombre o mujer, yo no, no diferencio al hombre de la mujer, sí el pensamiento machista, que no lo tienen solo los hombres, muchas mujeres también lo tienen. Totalmente de acuerdo con vos. Eh, creo que, que hay mucho camino por transitar, que sí hay muchas mujeres talentosas eh, abriendo camino con dignidad, eso me parece fabuloso. No todo es a los gritos, a veces hay que saber hablar. y En cuanto a los hombres, yo la verdad, mi experiencia personal tuve muchas horribles, como muchas de nosotras, pero tengo la suerte de tener hoy, ese compañero que me dice, vos vas a llegar a donde quieras, dale que acá estoy. Eh, así que yo tengo un gran hombre con una gran mente. y Por eso peleó por los derechos de, de la igualdad y del amor. Tal cual, tal cual. Eh, y bueno, y esto es lo bueno, ¿no? Eh, el elegir también. Cuando hablamos desde 1800 al 2020, como estamos en la actualidad, el saber elegir a quién querés que te acompañe, ¿no? Que va a depender de cada una de nosotras. No hay ni buenos ni malos, hay buenas elecciones. Totalmente. totalmente. Bueno, Marí, ¿algo más para traer en, en Invasión Local en la tarde de hoy? Sí, solo me gustaría aprovechar que tocamos así un poco de profundidad eh, por encima, decirles a las personas que... Ya, o sea, no se trata más de guerras de poder, se trata de realmente afianzarnos y apoyarnos todos para el autocrecimiento, para la evolución constante, para el conocimiento. Eh, el éxito, los, los sueños, las metas, eh, no son derechos de unos pocos, son derechos de todos, pero hay que construir día a día un camino... Largo y arduo de trabajo para concretar lo que uno quiere hacer. Con convicción, con enfoque, con mucho estudio, aunque no tengas un título, mucho estudio, autodidacta, bibliotecas, internet, conversaciones, enriquecimiento constante. Hay una frase que dice, sos lo que comes. Y no se refiere solo a la comida alimenticia el alimento nutritivo que recibimos, lo que le das a tu mente también te construye. Entonces es muy importante lo que consumimos para crecer como personas. Tal cual, comparto con vos, estoy totalmente de acuerdo, y todos tenemos el poder creativo dentro de nosotros que hay que sacarlo afuera. Y como decía hace eh, un rato también la licenciada Carmen Sotelo, la mente no está en cuarentena, es el momento no. de, de crear... Porque tenés el tiempo para crear, y esto está buenísimo, para Muy compartirlo bueno. con vos. Bueno, hermoso verte, gracias por este hermoso Igualmente. aprendizaje que nos dejás, eh, y espero que el que quiera escuchar, que escuche, como siempre decimos, y que absorba lo que quiera también, ¿no? Esta elección de, de tomar lo que uno quiere, lo que le sirve, lo que cree que es adecuado para cada uno. Así que muchísimas gracias, a mí me dejaste un lindo aprendizaje, Veo a Frankenstein de otra manera ahora. <risa> Un besote enorme, Cari. Besote, chao, chao. Chao, chao. Así pasó María Ángeles Ojeda en la tarde de mix. No te vayas, ya venimos. Mucho más para esta tarde que va a terminar a las 16 horas. Con vos y para vos.